Hola, hoy día vamos a hacer una revisión del exceso de mortalidad asociada a COVID-19 en el Perú, con datos hasta el 25 de agosto del año 2022. El exceso de mortalidad es un término usado en epidemiología que se refiere al número de fallecidos por todas las causas durante una crisis que va más allá de los, del número esperado de fallecidos bajo circunstancias normales. En este caso estamos este, contando el número de fallecidos por COVID comparando con lo que podría esperarse cuando este, no hubiera ocurrido esta pandemia. El exceso de mortalidad es una medida este, amplia que mide el impacto total de la pandemia en los fallecidos de una, de una comunidad. No solamente se cuentan los fallecidos por COVID, sino también los que no han sido diagnosticados con COVID y también este, fallecidos por todas las otras causas. ¿Cómo se calcula el exceso de mortalidad? Mediante la diferencia entre el número de fallecidos reportados en un periodo de tiempo menos el número esperado de fallecidos en ese, en ese periodo de tiempo. El número esperado de fallecidos usualmente es una banda o un número este, que se halla en base a años anteriores al evento, este, el, al evento, como en este caso años anteriores a la pandemia de COVID-19. En el Perú se, se utilizan los datos del Sistema Nacional de Funciones, SINADEF, para calcular los el exceso de mortalidad. En base a estos datos podemos... Este, Podemos notar que eh, durante el año 2020, la primera gran ola, el año 2021, la segunda gran ola, a principios de ese año, este, eh, hubo una alta mortalidad, un exceso de mortalidad hasta cuatro veces más por, por, por semana, este... Eh, de exceso exceso de fallecidos hasta cuatro veces más de lo esperado afortunadamente en la tercera ola en este año a principios de este año eh, ya el número de, de esperado es el número del de, exceso de mortalidad ya ha llegado al casi el doble de, de, de cerca de 2.000 fallecidos a 4.000 fallecidos por semana y en la cuarta ola ya el número de esperado de el, el, la mortalidad por exceso de morta, el exceso de mortalidad ya está disminuyendo no, hace, no se ha notado un gran impacto de eh, exceso de fallecidos en la cuarta ola pero a nivel global no hay no hay mucho que comentar que, excepto que se es, es, está está en el exceso de mortalidad es, en niveles estables, un poco superiores a lo esperado, eh, y esta viene la, a, la, a la baja. Lo más interesante es el estudio por etapas de vida. Con datos del CDC del Perú, se observan, ellos publican los datos uh, por, por etapas de vida, de niñez, adultez y digamos los mayores de 80 años. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Ah, en la niñez de, de 0 a 12 años ah, se observa que el, el eh, exceso de mortalidad ha sido en realidad menor a lo esperado en los años, años pre-COVID. Eh, quiere decir que ha habido menos fallecidos este, en la niñez en los años con COVID que, que en los años previos a la, al COVID. En el año 2022, este, en, algunos, en algunas semanas, eh, se ha llegado a los niveles esperados, pero en casi todos los, todas las semanas eh, este, el número de fallecidos ha sido inferior. ¿Podría significar? Eso significa que los niños, que de, de hecho se han infectado, eh, han sufrido menos, no, no, no, no, no, no se han fallecido, no han fallecido. Este, han estado protegidos en, en términos generales. En la adolescencia, de, de los 12 a los 19 años, el número esperado de el exceso de mortalidad está ligeramente superior a lo esperado. No hay mucha diferencia durante las dos olas, o sea, del año 2020, 2021 e inclusive el año 2022, no, no, no, no muestran mayores diferencias, no se ven las olas. Um, eso quiere decir que también los adolescentes que se han infectado obviamente, este, no han sufrido mayores consecuencias en relación al, a los fallecidos y también por otras causas, ¿no? las otras causas este, no, han, no han sido de mayor impacto, uh, pero podemos uh, ver una gran diferencia uh, con los adultos, los adultos de 30 a 60 años, se observa eh, la primera ola, en el año 2020, 20, 20, uh, de, de unos desesperados fallecidos de cerca de 500, a, a un número mayor a 1.500 fallecidos por semana, en la primera ola. Mientras que en la segunda ola, del año 2021, este ha sido la más fuerte, la, la, la, la, la ola pandémica causada por el Delta, ha sido bien fuerte, ha sufrido bastante la población adulta a, de 30 a 60 años, pero ya con, con los, uh, ya habiendo acabado los susceptibles y habiendo empezado la vacunación, el número de este, fallecidos por todas las causas ha empezado a disminuir grandemente y no se nota la, la tercera o la es muy ligera no se nota casi la tercera ola en los adultos y la corta ola tampoco es no, no se nota el, el exceso de fallecidos en la tercera y la cuarta ola es ligeramente superior al, a lo esperado es algo muy diferente cuando lo, en los adultos mayores en los adultos mayores um, el impacto de las olas han sido muy fuerte y este se nota en la primera ola así como en la segunda y en la tercera ola a un fuerte impacto en el número de, de, de exceso de mortalidad en la tercera ola que es de este año, principios de este año este, se, se nota un número de, de cuatro veces eh, o no, casi tres veces el número de fallecidos este, esperados, pero este, ya en la cuarta ola ya se ha estabilizado las cosas. Hay un ligero incremento de fallecidos este, en la cuarta ola y está tendiéndose a la estabilización. En las conclusiones podríamos decir que la, la, la, el exceso de mortalidad ahora, después de todas estas cuatro olas, está estabilizándose, está yéndose al, a la baja y se nota gran diferencia entre entre la niñez y adolescencia de los adultos mayores. O sea, los adultos mayores tienen una dinámica completamente diferente este, en relación al, al, a las respuestas, uh, con, con este, mejor dicho, al ataque que ha sufrido eh, esta población eh, con, este, con el coronavirus. Eh, los, los niños este, no, no han tenido mayor impacto pero los adultos mayores, mayores de 80 años, has, han, tenido, han sufrido bastante. Eh, afortunadamente, como les dije, los digo, lo vuelvo a repetir, este ya de manera general, ya se ha estabilizado el número de, de, del exceso de mortalidad y este, se está, se espera que en las próximas semanas este, ya se llegue al número esperado de fallecidos previas a la pandemia. Eso significaría, estaría por concluir la pandemia desde, desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.